En este vídeo te traemos una nueva promoción gracias a nuestro partner oficial Tumex con la cual nos vamos a llevar todo tipo de premios de forma gratis sin depositar y sin hacer absolutamente nada únicamente por predecir y acertar los resultados del Villarreal Club de Fútbol ya que este equipo de primera división de España es el partner oficial de Tumex básicamente debemos predecir quién será el ganador, si será el Villarreal, el Getafe o por otro lado podrían empatar en este caso me he decantado por el Villarreal Club de Fútbol, le daremos a esta opción y a predecir, en mi caso yo ya he participado pero es tan simple como esto, creas tu cuenta sin KIT ni nada y te vas a poder llevar uno de estos premios, tenemos cupones para poder utilizar haciendo trading dentro de la plataforma o por otro lado dinero en efectivo completamente retirable, además de descuentos y tickets VIP para poder utilizar dentro de la plataforma. Además de esto también tenemos una serie de puntos que iremos ganando a medida que vayamos participando en la cual vamos a poder obtener todo tipo de recompensas extra. Como puedes ver, aquí nos irán sumando estos puntos y podremos ir recolectando estos bonos o este dinero en efectivo que podremos retirar sin ningún tipo de problema. Muy fácil participar, te animo a que lo aproveches. Y también, por supuesto, te animo a que aproveches las promos que tenemos activas como por ejemplo la competición de trading de San Valentín. Lo tienes todo en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Tienes aquí el vídeo de San Valentín y el vídeo de Drop que son 10 dólares totalmente gratuitos, completamente retirables y sin caite. Llevamos más de 1.200 dólares repartidos en recompensas. Es muy sencillo participar en las dos promociones, son combinables entre ellas, no hay ningún tipo de problema. Y en este caso, por ejemplo, en la de San Valentín, actualmente no hay una participación activa muy elevada, por lo tanto las probabilidades que tienes de llevarte premios son muy, muy elevadas. Ya que de momento, únicamente hay 219 personas participando y hay un total de 50.000 dólares para repartir en premios que que lo aproveches es realmente súper sencillo participar los 10 euros extra del de airdrop son garantizados por lo tanto las probabilidades de que te lleves todos estos premios son elevadísimas además de todo esto también tenemos un sorteo exclusivo desde satoshi factory en el cual vamos a regalar 100 dólares para dos participantes lo tienes todo explicado en este vídeo que te dejamos por aquí arriba. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado esta información. Te animo también a que te pases por nuestro canal de Telegram, ya que por allí vamos compartiendo todo tipo de nuevas oportunidades, airdrops y promociones súper interesantes con la comunidad. Te agradezco que te dejes un like, te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.